Nosotros llevamos aquí más de 5.000 años, eh, los gringos y otros inmigrantes no más de 300 años. Son nuevos vecinos. El general y jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Gracias.